¿Tapo los micros o qué? No, a ver, no porque sea GoPro Porque la Sony, si no le pones un truco que hay Tampoco le puedes quitar el aire Entonces es que la carcasa permite Meter unos algodones Entre medias, digamos Parte de los agujeros que van los altavoces Y entonces te filtra el Te hace efecto micrófono Digamos, la pelusa del micrófono Voy a venir aquí a ver si aquí hace un poco menos de aire porque si no la grabación pues queda un poco más bueno <risa> no sé yo pero bueno yo aquí no noto demasiado pero como veis sí que hace vale bueno pues ya está he pausado llevo 3,44 kilómetros y son las 4 menos 3 minutos vale bueno pues hoy tirada lanzadora lanzadera en principio voy a poner ese título diario de trailer tirada lanzadera y hoy es viernes Aunque me meta aquí abajo Aunque me meta aquí abajo Hacia aire, tío Corre. Bueno, da igual eh, Bueno, como veis llevo además Las, las gemeleras pero Las llevo bajadas ¿Por qué? Porque en mi casa hace igual Un montón de aire Y hacía aire frío y digo, hostia digo, Ponte las gemeleras porque tenía Las mallas largas, unas que tengo piratas Las tenía mojadas Ay, qué bien entonces digo, pues mallas cortas digo, Bueno, mallas cortas, con el frío que va a hacer luego Como se si vaya el sol, bueno, que se irá Digo, pues me voy a congelar Digo, bueno, pues gemelera, pero la gemelera No me gusta nada, ya lo sabéis La uso si tengo periostitis, si tengo que hacer Mucha bajada, un poco rápida Sí, pero si no intento, no me gusta Porque me, me lentece No, no, voy no cómodo, ¿vale? El gemelo no, no lo llevo bien Me gusta llevarlo libre Bueno, pues la tirada de lanzadera Básicamente, ahora es eh, preparar, por ejemplo, los viernes para luego entrenar el domingo la tirada larga. Pues, ¿qué haces? Que el viernes te haces una tirada de dos tercios, dos terceras partes de lo que piensas hacer el domingo. Si tú el domingo vas a hacer 20, pues tu tirada lanzadera sería, creo que son 13,3, ¿vale? 13 kilómetros, ¿vale? Pues tú, 20 de tirada larga el domingo. Bueno, pues yo el viernes me hago 13, tranquilo, lento, flojo, ¿eh? Voy a 9,6, 9,58 por hora y media, que es lento. Debería ir aquí a 10 más o menos Cuando llego aquí a lo alto A 10 por hora más o menos Normal, si voy fuerte voy más rápido pues sí, Normal, a 10 por hora O sea, voy 40 décimas ¿no? vale. En fin y, y bueno, pues nada Básicamente es eso, o sea, no tienen Ningún secreto, se trata de que irás un poco cansado, es decir, no vale la lanzadera, no vale para competir atención, no vale para competir, no vale para hacer una carrera, o sea, nadie piense tengo una, una media maratón el 20, de 21 el domingo, el viernes me hago 13, no, no, no es así ¿eh? no es así. Eh, para hacer una media maratón el domingo, tú lo que tendrías que hacer es el viernes descansar totalmente y el sábado hacer 4 kilómetros o 5, si te manejas bien 5 o 6, pero si no 4 kilómetros en asfalto o si una no, media maratón rápida, de un poco o un poco así medio vista, pues tendrías que hacer 4 kilómetros en asfalto a un ritmo de 5 y algo, 5 y algo, depende del nivel de depende del nivel de corredor, así un poco ligerita, ligerita sin apretar, ligerita y ya está, eso sería por ejemplo a las 4 de la tarde del sábado y hasta ahí descansas y yo el domingo la media maratón y ya está, pero viene a descansar totalmente, ¿vale? sería para competir, por ejemplo, pero como es para entrenar, lo que queremos simplemente es, eh, como diría, acumular volumen y trabajo, volumen y trabajo y que el cuerpo, el corazón evolucione las piernas evolucionen, y para que todo evolucione pues básicamente es, bueno, cansarlo eh, buscando tener cuidado de no lesionarse eh, no tampoco reventar, no de corazón pero bueno, es eso, entonces por eso dos tercios va bastante bien eh, dos días antes de la, de la tirada larga ¿vale? entonces, día largo domingo el viernes, el jueves descanso, ¿eh? y el viernes una lanzadera, dos terceras partes de lo que quieras hacer, que quieras hacer 30 kilómetros, pues tendrías de tirada larga, tendrías una lanzadera de 20, ¿vale? Y ya veis que es un poco alta. Que dice, hostia, pues si el viernes me metió 20, sábado descanso y domingo 30, pues no voy a ir en mis mejores condiciones. No, claro que no. No vamos a ir súper descansados para el domingo, pero vamos a ir, digamos, bien entrenados, ¿eh? bien entrenados para que el entreno del domingo no te lesione para intentar que ya el cuerpo esté acostumbrado a las piernas a 20k cuando le metas 30 no hay tanta diferencia y no tengas eh, calambres, ¿sabes? No, no te hagan contracturas, eh, que vaya bien, ¿sabes? Que, que no te lesiones que, que trabajes caliente ¿sabes? pero lógicamente no es para sacar una tirada larga en mis mejores momentos <risa> o sea, súper bien de fuerte, rápida mi récord personal en tirada a 30k no, eso es para eso simplemente para mejorar trabajando, entrenando, para ir mejorando sí, pero no es para competir si va a competir, tú no puedes meterte dos tercios dos días antes no, eso habría que hacerlo el jueves o el miércoles habría que hacer el miércoles una tirada grande el jueves una tirada pequeñita yo hago, suelo hacerlo bastante eh, un, una pirámide, un triángulo que es, por ejemplo, si tú vas a hacer vas a hacer, ¿cómo te diría? Yo que no sé, 20 kilómetros de competir, ¿no? 20 kilómetros, un medio maratón de, de trail, por ejemplo, no sí, sé, para un medio maratón de trail, ¿vale? Un domingo, ¿vale? Un sábado, pues tú lo que harías es que el martes te haces unos 6K de recuperación, porque se supone que el domingo has hecho tirada larga, el miércoles te metes otro doble, es decir, a lo mejor harías 6K, 6 o 7K, el martes. Lo doblamos el miércoles, 12-14K miércoles, ¿vale? 15K, depende, cada... depende a lo que te estés enfrentando y tu costumbre. Luego, el jueves buah, bajas de nuevo, o es sea, decir, harías como un 7-14-7, 7 14, 7, ¿eh? 7, martes, 14 miércoles, 7 jueves, ¿vale? Eh, viernes descanso, ¿vale? Y ahí... Ya te digo, país perfecto sería el domingo, el día de competición. Entonces harías viernes descanso, eh, sábado una activación y domingo la competición. Y ahí vas, haces tú para que esté muy reciente en las piernas una tirada grandecita. ¿eh? ¿Vale? Es decir, para que tú tengas una tirada grandecita cerca, en la misma semana de la carrera, para que tus piernas estén hechas. Si tú eh, haces como yo que me habían dicho hace años, eh, el domingo tienes que competir y tú entrenas tirada larga el domingo. ...y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado... ...no hacen nada... ...la pierna no está entrenada... ...el corazón está muy descansado... ...pero demasiado descansado... ...pero las piernas no están hechas... ...vas a reventar de piernas... ...no van a aguantar la pierna ese trabajo... ...entonces por eso se hace... ...en la zona del miércoles... ...por ahí, zona del miércoles, jueves... ...se hace una tirada grandecita... Para que luego, cuando el domingo tienes que competir, las piernas tengan eh, cerca, ¿eh? dentro de la misma semana, tengan un trabajo grande, un trabajo grande, estén hechas, pero luego paras y le dejas, ya digo, descansar, los últimos días descansar para que el corazón esté recuperado, todo esté recuperado y, y rindas bastante bien, pues corren subidas, todo eso ya el domingo, ¿vale? Bueno, pues vamos a pongo esto que de marcha, llevamos 8 minutos de chacharra aquí, no está mal, eh, ya para el, el aire, así que me voy para abajo y luego sigo grabando, ¿vale? Eh, tengo que hacer 30-33 hoy, 30-33, ¿vale? de tirada de viernes, ¿vale? venga venga que os enseño un poco la... pues la zona, Yo por... <ríe> corro por ahí arriba, ¿vale? pero bueno para que veáis un poquito el río, el Tenas, todo esto se ha llenado de agua, ¿lo veis que está rozada la hierba del agua? Pues todo esto se ha, se ha llenado, ¿eh? Cuando ha llovido fuerte, ¿eh? Que fue ayer más o menos, Bueno, el, bueno ¿qué iba a decir? El, el miércoles me mojé bastante, pero iba contento. Eh, volvía y aunque yo estoy delgado, pero yo estoy delgadillo, ¿vale? Pero aún así notaba los cuadrices los cuadrices hinchados, digo, hostia, estoy fuerte os notaba los cuadrices hinchados, pero luego estoy delgado, pero, pero notaba los cuadrices ahí, en la parte final, digo, estoy potente estoy fuerte, y venía lloviendo de noche, o sea, haciéndose ya no veía prácticamente pero, pero bien, contento bueno, pues fijaros qué montón de agua, ¿eh? está un poco más turbia, porque al llover pues está más turbia, pero está limpia, ahora está limpia y esto es un afluente pequeñito, ¿vale? que se genera en la zona del... No sé si conocéis la zona del y Merlín de, de Gisademun. Pues de allí hay una vaguada enorme y han hecho una, ya hace años, hicieron una balsa y esa balsa se llena con el agua, ¿vale? Siempre está llena normalmente. Y cuando ya cae mucha agua, pues lo que hace es regular. Esa balsa hace que no, no se inunde tan de golpe. La va soltando poco a poco y este es el agua que, que va soltando poco a poco la balsa, ¿eh? Que está ahí arriba. Que normalmente puedes pasar sin que tal y, bueno... Tiene que dar un saltillo para no mojarte y ya está, ¿vale? Pero mira, qué bonito. ¿eh? Para estar aquí en la civilización tampoco está tan mal. Yo no lo veo tan mal. Si tú le quitas alguna porquería un plastiquito y le dejas que estas plantas se pongan derechas, que no estén así como de haber pasado la riada, ¿eh? que están todas torcidas. esto te metes ahí en medio y dices, esto es un río de los Pirineos. <risa> Más o menos, ¿eh? O sea que el agua está turbia por, por la crecida. Pero más o menos es pues un río de los milineos. En la modestia, ¿no? Bueno, vamos a... Vamos a este lado. Y así ya no tengo que, que cruzar ahora este trocito. Que bueno, suele estar bien. Bueno, pues, pues mira, el, el miércoles tuve yo que soltar más trozos de este Todavía estaba cayendo más agua. no mojarme bueno pues venga vamos a seguir. tengo pausado o no he pausado sí lo tengo pausa vale vale pues lo pongo en marcha ¿cómo lo ves lo suficiente para mojarse no otras veces hay menos me pongo así y paso así y no me mojo pero me voy a mojar me voy a mojar y luego sabéis lo que pasa luego pues luego lo que pasa, tengo la lente muy sucia, bueno, luego lo que pasa si te mojas es que luego te salen llagas, ahí está el piloto. y no puedo permitirme pues, salir de una llaga eh, viernes para entrar domingo tirada larga, ¿vale? Así que vamos a un rodeo por el, por el parque, cruzamos por el puentecillo y damos un rodeo por aquí y volvemos a tirar para allá, por otro lado del río, ¿vale? Ya está, no puedo más Si fuera muy poquito, un poquito menos Paso así, paso del agua así Tipo barca y paso, pero no. Así que Cuando hay agua, hay agua Ahí normalmente había patos y tal Pero esto se lo ha inundado todo Es que ha habido una riada bestial, eh Mirad cómo está esto, eh Ha habido riada, pero fuerte, eh Estaba ahí, es de la policía de haber cortado Los de la bici, ves, pues, sí que puedes pasar Con la bici puedes pasar Pero no sé si se pasará Pero corriendo ¿no? no, ese va para el otro lado va para el otro lado y yo tiro para allá bueno, no es normal que tire para allá ¿eh? no, no, no. pues venga, nos vamos al... nos vamos al otro lado a pasar por aquí, a dar un rodeo por el parque y cruzaremos por... por el puente que hay habilitado no jodas no me jodas bueno, un poco menos Hostia, se ha tapado tanto Se ha tapado tanto, cago en la puta Cago en la puta bueno, Pues nada, paro todo Me descalzo, paso al otro Me vuelvo a poner los calcetines Y vuelvo al otro, de otra manera Si no quieres que te salga una llaga Porque me quedan todavía Que todavía me quedan más de 20 kilómetros hoy me quedará menos, mira, dice, bueno, 5 kilómetros mojados, no pasa nada. Pero 20 o 20 y pico kilómetros mojados, ya tengo los pies delicados por, por los kilómetros que le meto. Pues venga, me descalzo y paso todo eso descalzo. Es que encima me voy a pinchar con alguna. posible esquivarlo como ha pasado un coche de... hostia pero no ha dado tiempo a decirle jefe páseme total me subo un momento que el asiento me pasa y sigo Pero no han sido lo bastante rápido mis reflejos y hombre ya estaba aquí metido y ya no ha dado tiempo a avisarlo pero si no pues porque... mira está. está está fresca ¿eh? esto es como cuando haces las carreras y refrescas Mucha arena, hay que entrar, no pillar mucha arena. Voy a parar ahí y ahí me voy a colocar todo. <risa> Soy un poco tonto, no me he acordado de que si hubiera reculado más todavía, más para atrás, acabar todo el parque, podía haber pasado por el puente de los coches. Todavía había que volver más para atrás, pero a la vuelta lo haré así. Pero bueno, no ha caído. Bueno, pues, mirad, ¿eh? Nunca hay tanta agua aquí, nunca. Hay, pero tan lleno, tan blanco, tan lleno. No. Está en su apogeo. Bueno, seguimos. Aquí hago 8 kilómetros nuevamente. Este punto es de 8 kilómetros. 8 de ida y 8 de vuelta, claro. Aquí es el 8 y me falta volver sin el Vamos a buscarnos. Pues eso, no sé, unos 30, 33. Y pues seguimos. Digo. Digo nieve. Nieve, no, granizo. Bolitas de granizo. Esto no sé si sería anoche. Aquí le pilla la sombra. Parece nieve, ¿eh? pero es granizo granizo todo bolitas Perdón, esto no sé si es trigo o qué es La verdad es que yo no soy muy payés Así que no sé lo que es Hasta que no Digamos, Diría que trigo puede que no Porque yo creo que el trigo más Cuando está más bajo ya se le ve la algo Creo, ¿eh? Bueno, pues Qué día, eh? Más guapo De aire Pero guapo amenaza de que se nos vaya el sol ¿no? tenemos, aire, ¿no? tenemos aire y tal bueno, vale, aire y es fresco pero no hay problema de que se vaya el sol al principio de lluvia lo importante, esas nubes se han ido ya para allá aquí es el Monsen aquí es el, aquí es el tengo un super gran angular de sol, entonces no lo vais a ver pero el Monsen está allí hay como tres montoncitos pequeños, los detrás, eso es el Monsen, ¿vale? entonces está la nube gorda y luego si tiramos para allá Para allá, para allá Allí tenemos el tagamarén me parece que se llama Me parece que se llama Tagamarén, Que es aquello que hace como una coronita arriba tagamarén ¿vale? A ver ¿Se me apaga la pantallita? Sí. Y la pantalla de atrás, sí Y eso es muy gracioso Ahí arriba Santuario estaría por ahí más o menos vale Ahí abajo y arriba el pico ¿eh? pues eso es. Si todo va bien y esos son los singles de vertí. Singles de vertí por allí para San Miguel del Fay, que estaría por ahí entre media, ¿vale? Y eso no sé si es vigas o riels, ¿vale? Eh, bueno, pues... Si todo va bien, eh, el domingo iremos a Pugasio para arriba, ¿vale? Por esta misma ruta. Y, eh, ¿qué iba a decir? Digo, voy a contar sensaciones. Estoy cansado, cago en la hostia. Estoy cansado. No sé si es por las gemeleras, pero me noto que me cuesta avanzar y yo diría que el miércoles que ya había hecho 20 el martes, estaba del mismo del día anterior, yo diría que no iba tan cansado he salido mejor, pero luego ahora estaba cansado, también llevo todo el rato el mira, ahora se ha parado el aire llevo todo el rato el aire en contra, espero que a la vuelta sople y lo pille de, de cola para que me compensa al menos algo pero todo el rato con el aire de frente, cabrón y... Me tiene un poco amargado el aire, ¿vale? Pero bueno, pues venga, vamos a seguir. Pongo que esto cuente y seguimos. Eh, nos faltan, este es el kilómetro 12 y medio aproximadamente. Eh, le echamos 4 kilómetros más de ida, que son 8. 4 ida, 4 de vuelta. Más 25, ¿no? 38, 25, 33, ¿no? Vamos a intentar sacar eso, unos 33 o por ahí. A ver qué tal. Aquí al menos no hace aire por lo menos para la cámara no esté demasiado bueno pues voy chino chano muy despacito me he recuperado un poco he decidido aflojar no luchar contra el viento y decir si voy más lento voy más lento y voy a mejorar un poquito bajar alguna pulsación y ya está ya tenemos la tarea hecha ¿eh? ya la tenemos hecha 16, 17 16, 99 Mira, kilómetro 17 Así 18 lo hemos hecho Pues 17 17, 17, 34 Ya lo tenemos Pero bueno, voy a seguir un poquito más Y me doy la vuelta Les traba luego también descuento a lo mejor medio kilómetro Un kilómetro pues Por asegurar un poco más y ya está No mucho del nivel porque no nos hemos metido para arriba, llevo unos 400 o por ahí de desnivel, 408 de desnivel. Vale, así que poquito, me quedan no sé, 300 de vuelta, hasta que subo 200 y pico. 600, positivo 600, 700 Algo así Esta es la parte que más me gusta Porque es un poco la más bonita Con bici también está muy chula Nada, voy a seguir un poco más y en el 18 grabo y notamos la vuelta, ¿vale? Así que saldrán 36, 35. Ya está bien. Con poco de nivel para no reventar y el domingo tener un poco de piernas. Tengo que parar porque había cuatro o cinco perros grandes. Son buenos, pero claro, tengo que parar porque si pases andando no se animan a correr. Pero como pases corriendo, se te animan y ya no te dejan. No te van a morder, pero te persiguen, juegan y, y entonces tengo que pasar a andar, a pararme. Pero bueno. Vale, aquí tenemos la ruta para arriba. Iglesia, no me acuerdo cómo se llama, y ya es todo mucha pendiente, bastante pendiente. Luego, ya en no otra subida tendida, otra vez pendiente duro. ¿Vale? No la hacemos hoy, podría hacerla así la aguantando parte para no reventar mucho las piernas. Así que nada, nos vayamos aquí que es un poco más plano en este primer tramo. Incluso hay alguna bajada en este primer tramo y ya está si sí, no sé si estará a punto de hacerme los 18 ya casa bueno, hay ¿eh? un poquito de bajada luego no tenemos de subida pero bueno, así también están un poquito más de nivel y ya está estoy esperando que me marque cuando lo llevo en la pantalla de pulso Mira, ¿veis el estratos. Estoy en la zona amarilla Que es un poco por encima de 140 Que es la zona 4 Digamos que trabajo en la zona 4 Cuando voy tranquilo Que no voy como voy cansado y con subida, Voy en la zona verde Que es la... ¿Ves? Esta ¿Veis? Ya estoy 138, zona verde ¿Veis? La verde marca porque estoy por debajo de 140 Más o menos que es mi zona, no me acuerdo exactamente eh, 141 por ahí cambia de mi zona 3 a mi zona 4 bueno, a si marca esto ya me tiene que vibrar y estaremos en, en 18 kilómetros que será 36 que me vibre antes de las subidas fuertes porque no, no quería hacerla ya Ahora, ahora 18 kilómetros A 7,03 El kilómetro este último Vamos a cambiar la pantalla ¿Veis? Pantallas Cambiamos Esta es la que me dice el trap por donde iría Me está bajando la media hora la hostia Bueno, 9,67 ¿Veis? Y ya 18 kilómetros 132 de pulso ¿Veis? una 1,52 neta, ¿vale? Hemos parado bastante ¿eh? por el tema de grabar y eso Bueno, pues ya está Me medida de la vuelta así. Cha, cha, cha. Sí, Por allí sigue Y luego al final ya tendríamos Empezaría la, la fiesta, las subidas fuertes Que con, bueno, corriendo Se pueden hacer corriendo o andando Pero con la bici son muy fuertes Algunos tramos ¿eh? en particular son bastante fuertes De romper cadena Bueno, pues venga Iniciamos la vuelta luego grabo un poquito más para adelante pero tampoco quiero grabar muy, alargar mucho el vídeo ¿vale? ahora me toca un poquito de subida y luego ya, ya bajaba casi todo bajaba hasta llegando a casa al final la subida es como si llevaras igual que si fueras plano solo que tú tienes que llevar digamos la misma, la misma el mismo cansancio la misma dureza es como un coche cuando encuentra una subida si tú no tocas el acelerador el coche se afloja un poco la velocidad ¿o no? si, sí, ¿no? y en una bajada se embala ¿Eh? pues lo mismo tú llevas como una cantidad de esfuerzo marcado que tú ya te lo conoces y sabes ese día más o menos qué idea tienes de qué esfuerzo meterle, ¿no? cuánto apretar y tú vas haciendo que encuentras bajada irás más rápido que encuentras subida con ese esfuerzo un poquito más siempre que poner un poco extra pues irás más lento, lógicamente pero es un poco eso no hay que mirar la, el ritmo, porque entra ahí no puedes mirar el ritmo para nada lo que es oscilando por montaña como esta pues mirar la velocidad para nada es un poco mirar el aprete que tú le das el esfuerzo que tú le das que lo puedes mirar un poco por las pulsaciones en subida ahí sí que lo puedes mirar y saber que más o menos dice hasta tantas más de estas no apreto y ya está, ¿ves? yo voy tranquilo puedo hablar y es subidilla, pero bueno vamos haciendo porque hay que conservar piernas es un treno que no es una carrera, tenemos que descansar mañana, domingo entrenar otra vez, o sea, simplemente hacer el recorrido, trabajar las piernas y ya está. Allá. pues me tiene que dar por saco el aire otra vez me ha venido fastidiando toda la avenida toda la vuelta ahora en contra, cago en la hostia mira, no se aprecia acá, todo para acá bueno chicos, seguimos 22,6 mil kilómetros 9,72 por hora muy despacio porque además no todos los gemelos castigadetes y lo que no quiero es tensarlos, tensarlos y que luego no les dé tiempo a recuperarse mañana sábado. Entonces, lo pues voy muy flojito para que no se castiguen los gemelos, que al final hay que mandar siempre el gemelo. Hay que mandar todo. Vamos. Todavía queda granizo allí. Esta es una zona muy bonita, como un bosque. ¿Eh? Bueno, pues ya vamos a hacer los 26. Todavía no, bueno, los 250 metros faltan. 26 kilómetros, no mira. 25,78 135 pulsaciones Bueno, vamos muy bien Como ya para abajo Vamos flojitos Veréis, el, lo que os dije Que grabé el martes que había agua Hoy no hay agua, dice cómo puede ser, con todo lo que ha llovido, todo ha negado El río por encima de aquello, del cemento Que no podíamos pasar Y aquí no hay agua Porque es una acequia Es una acequia, hoy está seca? Hoy podemos pasar por donde gramos. ¿Veis? Ha quedado seca. Pues proseguimos. Luego grabo otro poco. Un par de pollitos. Hola, Seguimos Uf. Me está costando sacar la vuelta Quería haber trotado un poco más suelto Y los gemelos van un poco tensos No sé si porque lo llevo un poco estrangulado Con esto lo llevo un poco estrangulado Con la gemelera bajada Pero es que si voy subido tampoco voy bien y Voy un poquito frenado Sí, la sensación sería frenado No se suelta de correr No, no No te permite ir sueltillo Bueno, pues ya van 29,6 29,6 llevamos 33,59 lo veis a la izquierda 143 pulsaciones bueno no vamos a ahora guardo la cámara y manos en rodilla porque hay un poquito de reventa un este. poco cansado mucho viento bueno me guardo los tacos vale un día duro venga Luego arriba sigo grabando Y nos quedan Casi 34, ya vamos Se me cae el moco Voy helado Bueno, hay mucho aire frío Pero bueno, está acostumbras, mi mujer siempre dice Te va a poner malo digo, no, ya me he puesto malo todas las veces que tenía que ponerme Todas las veces que tenía que ponerme malo Ya se pasó El cuerpo ya se ha hecho puedo resfriar, claro es casi como, como tener siempre un mínimo, ¿no? te pillas aire frío no sé qué grados habrá, 9 grados no sé pero la es machaca bueno, pues esa cuesta de las series que me tiene sentenciado no la repito cuando he hecho series te cuesta últimamente la una de tierra más corta, más inclinada, pero en otro lado de tierra más detrás pero esta que es donde hacía hace tiempo la paso cada vez que salgo ¿eh? cada vez que salgo a entrenar la tengo que subir con lo que lleve ahora llevo 34,5 kilómetros 34,5 a 34,5 ya, tienes que comer corriendo para arriba Así que es mi maldición esa cuesta. Pero bueno, cualquier día evoluciono y hago con en la cuesta. Después de 40 kilómetros dices, ¿cómo has mejorado, nene? Imposible. Bueno, pues ya estamos acabando. Saltan en 36. Más o menos al alto de una subida que hay ahí 35 luego a llegar a casa un kilómetro más, 36 36 ya explicaré en otro vídeo si no este se va a hacer enorme aparte para encontrarlo, luego no lo encontraríais el momento donde lo explico ya explicaré en un vídeo tranquilamente con detenimiento cómo no lesionarse o cómo consejos para no lesionarse que por ejemplo uno muy importante es que cuanto más kilómetros lleves en las piernas, más ojo tienes que tener, ya lo sabéis, ¿no? pero pero cuidado, por ejemplo, yo tengo una subida ahí, si yo esa subida yo la voy reventado de piernas más o menos, ¿vale? si mis, mis gemelos mis músculos, todo, cual dices todo, va resentido, va duro digamos que no es elástico si yo le meto un sprint aquí yo un aductor me lo mando a tomar por culo así de sencillo, yo cojo un aductor, yo aquí aprieto esta subida que es pequeña es corta, si yo aprieto un aductor o un solo me lo liquido me hace una, una pequeña micro roturita o algo ¿por qué? porque no van elásticos entonces yo no puedo coger y decir, venga que estoy grabando, aprieto aquí no porque te vas a lesionar todo lo que hemos ido con cuidado, todo el resto del camino que hemos ido con ojo y vamos bien y no nos lesionamos lo estropeas por una tontería un pequeño spring, una pequeña tontería una metedura de, de pata en el último momento y te resetes de un autor mismo, un autor es muy fácil ¿eh? muy fácil una subida fuerte que le diga quitáis aprendopla al autor fuera y luego pues ahí con el autor fastidiado varias semanas a lo mejor no vale la pena entonces yo ahora tranquilito tranquilito ¿Cómo ha venido todo el camino? Tranquilo. Pues tranquilo. Sin prisa. Y ahora viene bajada. Faltarán 100 metros para los 36. Ahora viene bajada. Cuando hago la tirada más corta. Esta bajada la hago un poco más rápida. Porque digo, va, ah, mejor un poco la media. Entonces me embalo un poco. Aquí más que hay. Luego para llegar a casa de asfalto. Pero porque son tiradas de 20, 25 eh, 16, vale. entonces el músculo no va estropeado no va, no va estrozado y tú puedes apretarlo un poco que no lo vas a romper pero si yo después de 35 kilómetros yo cojo aquí me embalo y bajo de 4.50, 50, 4, 40 al kilómetro que es la zona de seguridad me puedo fastidiar algo algo lo que sea cae porque el músculo no va elástico bueno, ya lo explicaré en otro vídeo entonces yo ahora tranquilito ¿lo veis? tranquilito, la media no saldrá estupenda bueno, pero a ver queremos poder entrenar el próximo día sin lesiones ¿no? pues lo que hay que hacer los deberes 35.06 llevamos Oye, que esto se actualice 10,9 por hora 10,7 ¿Eh? flojito eso es 5 5,35 más o menos 5.35 de kilómetro muy flojito muy flojito hombre si fuera así la cámara iría un poco más suelto ¿eh? pero bueno vamos grabando pero me refiero a eso no bajar de 4.50 a 4, 4.40 no hacer el más de eso en la parte final porque el músculo está delicado pero lo puedes liquidar vaya día feo de aire yo creo que hasta el aire está quedando fatal la cámara Ay, Ay, ya acabamos aquí 35,98 venga, 36 36 a 5,21 el último kilómetro bueno, ya tranquilos más o menos porque no haya bajado, vale vale, pues venga, lo paro como era, aquí vale, lo paramos vamos a guardar lo guardamos y ya hacemos el repaso final. Pues nada, eh, sesión bueno, flojita. Me he encontrado un poco mal de, de lo que es el gemelo, la parte de aquí en esto me estrangula. Y es una. Voy a tener que pensar incluso en llevarme unos calcetines para días así dudosos, que salgo es con estos largos, llevarme unos calcetines cortos cortos en la mochila y a unas malas me los cambio en el camino porque es un matadero llevar eso ahí estrangulándote la parte del soleo aquí, el inicio de ahí del, del soleo es un matadero que no va suelto y yo siempre voy mucho más suelto vivo. y eso es una leche, ¿sabes? bueno, pues ya hasta aquí lo dejamos eh, 614 positivo es lo que marcaba antes cuando estaba bajando el Strava lo arregla un poco, lo sube un poco y me quitará algún kilómetro también, o 800 metros, o 600 metros, me quitará de largo y lo que es el ritmo me lo, me lo baja. El, el Strava hace, es muy listo, el Strava me sube el desnivel, pero a cambio, me lo corrige, representa que este marca un poco de menos, me sube un poco el desnivel, pero me quita media porque me baja la distancia. Al bajar media la distancia, pues al final, si he corrido un kilómetro menos, en el mismo rato, pues la media es más mala. ¿vale? De, de, de, lo comió por lo sirvió así que así vamos ya está, próximo vídeo ya digo, haré este de las de los consejos para no lesionarse a ver si lo puedo hacer mañana ¿vale? mañana sábado, a ver si puedo tengo faena de entrenamiento de corredores y, y bueno, en fin está uno un poco liado ¿y qué más? y ya está, y domingo a ver si podemos sacar 45 lo ideal es 50, pero hoy he hecho un poco de más me animo, he hecho 36 y bueno, ya veremos ya veremos si salen los 50 o me tengo que quedar con 44, 45, con los que se pueda ¿vale? no sé si el Tony, tengo un mensaje tengo que mirarlo eh, un mensaje tengo que mirarlo, no sé si el Tony podrá acompañarme el domingo a lo mejor se anima a salir si puede, ¿no? no lo sé, pero bueno eh, eso, hasta luego eh, En Strava Ángel RT3 tenéis todos los entrenos y todo, ¿vale? Un abrazo, adiós